Superar las crisis Suavemente, voy relajando mi cuerpo, enviando paz a los lugares más tensos. Conscientemente, voy a bajar la guardia, a soltar las armas con las que estoy luchando. Dejo por un momento de vivir a la defensiva y acepto. Acepto cualquier situación y circunstancia que estoy viviendo. Entiendo que luego de la noche más oscura, siempre vendrá el amanecer. No puedo cambiar el pasado. Ya pasó. Pero hoy es un nuevo día. El amanecer está cerca. Esa semilla de esperanza está sembrada en el corazón de mi ser. La riego con el agua de la paciencia y el amor. Abro aún más mi intelecto para conectarlo con el alma suprema. Su fuerza es invisible, metafísica. Esa conexión me da fuerza de voluntad para dar un paso adelante. Él está muy cerca y con su presencia sutil siento valor. Cada vez hay más luz, soy valiente, soy un alma libre y estoy en paz.